Problemas de gente con cara redonda Cuando sonríes se te ven muchos cachetes La papada se te sale sin razón alguna Y ningún peinado, ningún peinado te queda bien Si tú piensas eso solo por tener una careta redonda, tranquila, no te mortifiques En este video te voy a mostrar una variedad de peinados para este tipo de rostro Comenzamos y el punto que tomaremos como base para saber cuáles son esos peinaditos que nos favorecen, vamos a tomar estos. Tu rostro no tiene que quedar 100% descubierto. Tienes que sacar unos flequillos o usar cabello suelto. Y no es que la diferencia la haga la trencita, sino estos flequillos que estamos utilizando en la parte del frente. Ahora te voy a mostrar un ejemplo diferente con un peinado similar pero sin flequillo. Puedes también utilizar esta división a un lado y aplicar un gel, una cremita y esto te va a acentuar muy bien. Así que si no te gustan los flequillos puedes optar por esta opción. Así que para nuestro siguiente peinadito vamos a utilizar algo con cabello suelto Vamos a sacar una división en esta parte y vamos a hacer unos detallitos para que nuestro rostro no quede totalmente descubierto Puedes hacer esto o algo parecido o lo que a ti te sale mejor Entonces vamos a hacer únicamente dos trencitas en la parte del frente y las vamos a decorar con este hilo Puedes utilizar esto o poner hulitos que de igual forma se ve muy bien evolutionary progress going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working ves la diferencia que marca este tipo de detalles si tú no puedes hacer esos cruces con este hilo puedes utilizar simplemente las trencitas que de igual forma quedan muy bien ahora te voy a poner otra opción de peinadito utilizando flequillos vamos a dividir el cabello en dos partes y vamos a hacer dos trencitas si tú no puedes hacer la trenza de tres cabos puedes utilizar este método de trencitas con gomitas que está muy bien pero muy fácil Y si este tipo de trenzas no es tu estilo Puedes utilizar las trenzas holandesas Que de igual forma quedan muy bien Ahora viene el tema de las diademas ¿Qué tipo o cómo puedo utilizar las diademas? Si es que tengo la cara redonda Ok, las vamos a estar utilizando así. Vamos a secar primeramente dos flequillos y vamos a colocar cuidadosamente la diadema hacia atrás. Y mira qué toque más bonito le da. Ahora vamos con la siguiente opción. Vamos a meter todo el cabello hacia la parte de atrás y vamos a colocar la diadema de esta forma. Ahora vamos a recoger... Todo, todo este cabello. Es cierto, hemos recogido todo el cabello, pero vamos a compensarlo con unos aretes largos. No aretes como esto, un arete bien marcado y que resalte mucho. Ahora vamos a hacernos una diadema con mulitos, pero antes vamos a sacarnos el flequillo y ahora en la parte de atrás vamos a colocar 8 gomitas, 4 a cada lado. Esto va a quedar en forma de diadema, lo puedes dejar así o lo puedes decorar con otros ganchitos. Este peinado es muy muy sencillo Vamos a secar dos secciones de cabello Y simplemente lo vamos a decorar con unas gomitas Si tú quieres lo puedes hacer con gomitas de colores O gomitas blancas que de igual forma queda muy bien Como puedes ver este peinado no lleva flequillo Pero lo que lleva en particular y que lo hace apto para caras redondas Es que este peinado lleva sus orejitas cubiertas para este peinado vamos a hacer a un ladito el flequillo y vamos a peinar nuestro cabello haciendo dos colitas en la parte del frente y las vamos a utilizar con cabello suelto. Aquí puedes usar tu creatividad con estas colitas, las puedes decorar con una trencita y haciendo onditas con tu plancha o lo puedes hacer de la manera que tú elijas. Ahora vamos a hacer cuatro peinaditos así súper súper rápidos. Vamos a comenzar con el primero que es un enrolladito, uno de mis favoritos, pero en esta ocasión lo vamos a utilizar de esta forma. Vamos a dejar una parte de cabello en los laterales de nuestro rostro y esto va a hacer que este parezca un poco más fino y se vea más pequeño. bueno chicas hasta aquí llegamos con el video de hoy, espero que les haya encantado pero que principalmente les ayude. Y los saluditos para este día son Adilene Hernández, Jackie Ramírez y Delfina Jerón. Saluditos a todas y recuerden que yo las espero en un próximo video.